La vez pasada ya habíamos hecho el primer video de momazos del Yoko Verso y el reto era llegar a 500 likes para hacer el segundo. Dije yo, hasta el próximo mes, tal vez, y nos vemos de nuevo. Pero ¿qué va a ser? Apenas tardaron dos días en sobrepasar la meta. Son unos malditos troles, siempre hacen lo que no quiero. Pero no hay problema, la gente lo pide y el tío Friku se los va a dar. Aquí está. La segunda parte de los mejores momazos del yoko Pero antes, y si es que continuamos con esta buena costumbre de hacer videos de momazos, les recuerdo que si quieren aparecer con el suyo en el video, suban sus memes a mi grupo de Facebook El Bunker. Link en la descripción. Y pongan en la marca de agua del grupo, igual link en la descripción. Y si no, en la parte de comunicados del grupo aquí mismo. Solo ahí voy a tomarlos en cuenta, ya que muchos me los enviaron a mi Twitter, al fanpage de Facebook y al correo de YouTube. Y pues nos dirigí a subirlos ahí, porque el chiste es que todos disfrutemos de los momos, no solo que yo los vea. Y si aún no son parte del grupo, pues qué carajo hermano, vaya a pinche darle, mandar solicitud para estar con la mejor comunidad de todo el internet, no mamen. Ah, y por cierto, aprovecho la oportunidad para agradecerles a todos... Ya que pasé mi meta personal de este año de llegar a 15.000 suscriptores, ya vamos a 16.000. Pero yo digo, siempre hay que ir más allá, hacerlo plus ultra. Así que, ¿qué les parece llegar a la meta de 21.000 antes del 2021? Un buen 21-21 para el frico. Ayúdenme a cumplir la meta. Les prometo buen contenido de Nier, Drakengar y otros RPG si los logramos. Así que si aún no lo han hecho, denle al botón suscribir antes de que se les olvide. Ya les estoy recordando, háganlo ahorita mismo. Y si no quieren suscribirse, pues pinche cabrón, mamá huevo, vaya hacia la ver... del canal y escuela gran... Ah, broma. Háganlo, por favor. Miren esta carita tan bella. Háganlo por él. Háganlo por él. Y bueno, ahora sí, yo creo que hemos perdido mucho tiempo. Comencemos con lo que han venido a ver los memes. Música, maestro. Ah, aquí recreando una escena, todo un clásico, lo que dio comienzo a todo. Aquí vemos a Kain con su cara de malandro de voy a vengarme, bitch. Y Angelus, como que bro, te estás moviendo. Entendible, hagamos un tanto Legit 10 de 10, como que estuviera viendo la cinemática del PlayStation 2. No, muy bueno, muy bueno. Si ahorita hay 2 y ahí el honor de salir con. Oh, mierda. Bien, quiero vivir ese hermoso sueño, Don pool No, no, ya está tan sad que mejor paso al siguiente. Estudios revelan que las mujeres hablan con un tono de voz más agudo. Por el chico que les gusta. Las chicas, cuando hablan de mí, está el por 042 con su voz más robótica imposible. Gracias, este, Nico. Siempre es bueno recordar que ella no me quiere. Ah, Aquí tenemos el típico Poser que habla hasta por los codos de lo que no sabe Ahí dice, aleja este juego otaku de mi vista Me está acercando el, el automata Ah, ya animo, está frente de él Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo El culo de Tubi mm, mm, mm. Gran soncha Excelente jugabilidad Oh, le han abierto los ojos ¿Cuántos de aquí no han conocido a alguien así? Y es que solo en los comentarios de mis videos me aparecen el montón con sus anécdotas de que vienen pensando que este juego es de waifus para mostrar el trasero, pero salen con problemas de existencialismo, depresión, tristeza, pero bastante conformes, bastante conformes. Este en vez de meme creo que son true facts, hechos reales. Bueno, sigamos. Cariño, ¿y la niña? Ah, no te preocupes, la dejé jugando ese juego de los albinos ciegos que pelean contra robots. Oh, oh creo que en vez de ahorrar para la universidad, van a tener que ahorrarle para el psicólogo de por vida para la pobre. Dice, hola 9S y 2B. Ah, hola a <ríe> Bien rebuscadas todas esas referencias, pero honestamente a mí nunca se me hubiera ocurrido ninguna de ellas. Así que admiro la destreza imaginativa de, de los creadores de memes. Me impresionan, ok. Me impresionan. Ah, esta es una continuación de algo que había dicho en el video pasado: de cómo Yoko Taro siempre Taro simplemente a su albina pelo blanco largo en todos sus juegos. O sea, está a está Kaine, Zero, Friendlies, Blancanieves. Ya es como que el símbolo de la marca Taro. Mira, aquí está el meme: dice. Yoko, cada vez que le enseñan el irrepetible diseño de la albina cabello largo con tacones de turno. El taro sale con esa cara y sonidos de orgasmo descomunal inaguantable en Tacataca. Taca. Yo no sé si sea IQ realmente eh, decir me vengo, me corro. Pero se entiende, me un buen momento de risa cuando lo vi. Bien hecho, bien hecho. Hmm, a ver qué tenemos aquí. Ah, la comandante, ok. A ver más abajo, a ah, las gemelas A2 la, la, oh. la Tubi <ríe> La B con los ojos que, na, na. Bueno, ok Este meme es bien controversial Les voy a ser honesto Es un tópico bien caliente porque en lo personal Yo hubiera cambiado de posición a la B Con A2 Pero es cuestión de preferencias personales Y estoy seguro que aquí más de alguno Hubiera preferido tener a Pascal al final. Así que se les respeta. Pero igualmente, A2 es best wife de autómata, duela que me duela. Y sigamos antes de que me linche. La chica que te gusta. Su padre. Su madre. <coughs> Perdón. ¿El Papa Nier se garchó la comandante? <risa> no, pues esa Yona le considero un bombonazo de mami de reemplazo. ¿Sí? Su hermana. Su novio. Bien guapetón el Adam. Pero que no me intimida. Porque sé que la tengo más grande que él, XDXD tú feo, pero con mucho amor que da, pero son historias reales, ¿eh? de modo. dice Satanás, ahí está como, como una loli llorando, temblando de miedo, y atrás vemos a Eitu matando a una máquina bebé en el bosque, <ríe> no, se pasa dice hasta el mismísimo demonio le gana su nivel de maldad, nadie, silencio absoluto, Dice, Wan masculino, después de que le mataron a la hermana y a las sintoners soy Admin. <risa> Buena referencia al final de Drakengar 3. Maldito Juan, por él es que todo se fue a la verse en el futuro. Dice, un hilo bien sad de Twitter, un caballero diciendo que su compañero es antivacunas y ellos son microbiólogos. Abajo le responde la comandante White. Insubordinados, ¿creen que, que la humanidad existe? Son de Gorra. Uff, la hipotenusa, la ironía, la traición hermana Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar por hoy Sé que me faltaron muchísimos Pues que hacen tantos memes y todos son tan buenos Que podría pasar más de media hora reaccionando a todos los que hay Pero no se puede Pero, ¿qué les parece una tercera entrega de este tipo de videos? Así abarcamos más memes que ustedes suban Pero vamos a subir la barra de dificultad Y la meta va a ser... 700 likes, 700. Sigamos a los 700, me preparo la tercera parte. Ahora sí va a ser personal. Y recuerden que si quieren que su meme sea tomado en cuenta, tienen que publicarlo en mi grupo de Facebook el Bunker, en la descripción. También no se olviden de ayudarme a lograr la meta de 20.000 suscriptores para el 2021. Efiku les agradecerá de todo corazón con más y mejor contenido. Así que nada les va a costar, denle click al botoncito de suscribir y me darán el día si no más. Bueno, eso es todo por ahora, a darle likes para hacer la tercera parte, a darle a suscribir para cumplir con la meta, y sin nada más que añadir, nos vemos en otra.